que este que es legal entonces eh, yo lo voy a proteger como le voy a poner una contraseña para que nadie pueda tener acceso a él y mediante esta contraseña yo también voy a ajustar la privacidad qué pueden eh, voy a autorizar sí. en cualquier correo lo puedo hacer eh, no necesitamos una aplicación para poder hacer okay. esto de acuerdo okay. un, un, una aplicación uh -huh. entonces eh, yo puedo permitir que tú pati imprimas este documento o no lo hagas Okay. O que lo modifiques. Entonces, si es algo muy importante, te voy a mandar un contrato, te voy a decir, ¿sabes qué? No permito ni que se imprima, ni que se comparta, ni que se modifique. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque es exclusivo para ti. Tú no lo puedes enviar o compartir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, si no lo puede compartir señora Marta de manera normal, entonces quiere decir que tiene este seguro por protección, uh -huh. porque ex exclusivamente se lo enviaron a usted. Tú, Patti, tendrías que eh, utilizar una contraseña para poder acceder a este a este archivo. Una contraseña que me manda el que el que te envió originalmente ese, no son mis contraseñas, no. son las de ese documento en particular. Exacto, okay. yo te mando el archivo, uh -huh. te mando la contraseña y tú solamente lo puedes abrir. Y yo digo, "Pati, no puedes compartirlo, no puedes copiarlo, copiarlo no, no puedes imprimirlo, nada, nada de eso, uh -huh. solamente es para que tú lo leas." Uh -huh. Entonces, eh, seguramente, eh, señora Marta, es por este motivo que no puede compartirlo. Tendría que hacerse de manera normal. O sea, si, lo, si me comenta que lo tiene en el correo electrónico, vamos a... voy a entrar a mi correo electrónico. Lo tengo... A, lo tengo por aquí. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está? Ya lo perdí. Aquí está. Bueno, Aquí está, ¿no? Entonces, yo lo voy a compartir de esta manera. Por ejemplo, aquí está. Entro a mi correo. Y voy a, a compartirlo, toco en la flechita y este, voy a compartir este correo. Si no me da esa posibilidad para ti, señora Marta, entonces no lo podemos hacer porque está eh, cifrado para que no se haga. Pues nos vas a tener que dar una sesión especial <risa> para, para ¿Sí? proteger nuestros mails. Por favor, ya por razones de tiempo ¿Sí? nos vamos, mi querido Alan. Pero apúntate en los temas próximos, por favor, <risa> cómo mandar o cómo recibir un este PDF protegido. Claro que sí, con mucho Muchísimas gusto. Muchísimas gracias, Alan. Muy, muy agradecida por tu presencia. Y yo le invito ahora a ver esta entrevista. Qué bueno que nos encontramos este domingo en Canal 11 con la oportunidad una vez más de acercarnos al trabajo a la expresión de un artista plástico con más de 50 años de trabajo profesional Enrique Estrada nos recibe para conversar justamente sobre lo que ha sido esta trayectoria lo que ha sido este recorrido porque cuando decimos artista plástico eh, algunos Enrique se nos cuadricula la página artista plástico, ¿qué es? pensamos en escultura, pensamos en, en pintura, pensamos en arquitectura y yo te pregunto ¿quién es Enrique Estrada? Bueno, en términos eh, así muy amplios, muy generales, un artista plástico se ocupa eh, de manera fundamental de la pintura y de la escultura yo creo que es pintor, escultor eh, dibujante, obviamente, que es la base de esto Y es lo que yo he intentado hacer Yo he conocido el mundo, como decía Goethe, por el ojo Es el ojo lo que nos permite acercarnos al mundo y comprenderlo Los cineastas actualmente tienen ese privilegio asombroso es que la fotografía en movimiento nos permite una comprensión distinta del mundo de la foto fija, yo creo que lo mismo sucede con la pintura y la escultura lo que yo estoy haciendo desde hace aproximadamente 10 años eh, es una serie que se llama de construcciones en movimiento el propósito a partir de los futuristas italianos y yo pienso que incluso justito antes con Degas el pintor y escultor francés, enorme artista, eh, ya hay una preocupación muy, muy fuerte por el movimiento, por la expresión, por captar el movimiento, y, y sin duda los primeros ejemplos con uh, Moybridge y con Etienne Jules Marais en la fotografía, eh, optan eh, también por ese camino que ya anuncia al cine, es decir, la cuarta dimensión es el movimiento. Tenemos el alto, el ancho y la profundidad. Bueno, lo que nos falta es el movimiento. El futurismo italiano de manera particular, ellos se referían a de manera particular, un gran eh, escultor y pintor del futurismo italiano. Decía de Picasso, y de Brac, no, pues su trabajo es, es muy bueno, pero el cubismo es muy quieto, está muy quieto, entonces tenemos que darle movimiento. Enrique, ¿para ti tuvo alguna importancia haber estado en una... Escuela de Enseñanza Artística, en tu caso en particular la Academia yo de fiel, San Carlos. Yo que sí. Es una escuela fundacional del país, de México como país. En la medida en que en San Carlos se acuñaron las primeras monedas de, de México, la Escuela de San Carlos surge como una necesidad de los españoles de incorporar en la medida de lo posible a lo que quedó de los grandes artistas que antes construían pirámides. Eh, ¿Qué se hace con ellos? Entonces alguien dice, los naturales de aquí son muy hábiles para esto. Entonces sí conviene en tiempos de Carlos III, del rey Carlos III de España, sí conviene eh, establecer, crear una escuela eh, con este propósito. Por eso se llama San Carlos, para homenajear a este rey Carlos III.